Tan vital como la preparación de la alimentación es el cuidado del ganado durante el ordeño. Al respecto, entidades como el IPSA han capacitado a pequeños productores de todo el país como Don Darling, con la finalidad de que puedan realizar diagnósticos a su ganado y prevenir enfermedades como la mastitis. Que está Hoy estoy haciendo el secado, el secado para procesar, para, para el inicio de, del ordeño. Ahora hacemos la prueba, la prueba de mastitis, ahora hacemos la prueba de mastitis, ¿verdad? Eh, el objetivo es para detectar el mastitis cuando es inicia su clínica verdad porque ya cuando está grande ya cuando es bastante la infección pues ya se inflama la ubre etcétera etcétera pero ahorita vamos a hacer la prueba ¿Qué tiene las manos qué es lo otro que... este es la raqueta voy a echar el reactivo para hacer la prueba vamos a hacer el proceso Bien, nosotros venimos, lo movemos un momento, si esta leche se coagula todita, oh, hay mastitis, hay mastitis, si no se coagula, está súper bien todo, entonces nosotros ya nos damos cuenta si hay mastitis o no hay mastitis, ¿verdad? Técnica, ¿quién, se le enseñó? ¿Quién le enseñó esta técnica? Esta técnica nos enseñaron los muchachos de ICSA que vienen aquí, oh, ah, o sea nos han dado mucho conocimiento y mucho, mucho este, mucho ayuda para nosotros los ganaderos. ¿Este bueno. es un problema común? ¿eh? Ese, sí, es un problema grandísimo que teníamos antes, que eran este, los mastites eran un proceso eh, demasiado y, y entregamos leche mala. Ahora no, ahora buscamos como que la leche sea higiénica, que vaya este, a, ya el que a venderla una buena leche, para que entre al mercado muy buena leche, ¿verdad? ¿Cada cuánto recomienda usted que se haga este examen? Cada ocho días nosotros estamos haciendo esta prueba de sí ¿Qué es lo que podría pasarle al productor que no realice este tipo de análisis ¿Qué les pasaba a ustedes antes? Ah, Se pierde hasta que ya está el, este, la, el cuarto inflamado o ya viene el montón de pus, nos damos cuenta. Entonces ya... Hay que inyectar, hay que poner cualquier este, medicamento y esa leche ya no se puede echar, al, al, al ya no se puede vender. Hasta que pasen las reacc reacciones de los conbióticos y se alivie. Sí, ¿Se puede morir la vaca incluso? Sí, tal vez no morirse la vaca, pero sí se le debaratan los cuartos o el que esté infectado, y se nos desbara este se, se, se friega el cuarto. O, la, o toda la ubre, qué sé yo, entonces se pierde, son pérdidas ya de uno porque ya mete medicamento, pierde leche, pierde y hasta la vaca la puede perder.